Y este video lo transmití eh, a principio del 2018 Digamos que por ahí en junio Pero bueno, bienvenidos a este nuevo video eh, Pronto haré un nuevo video eh, de fin de año y principio de este 2020 Así que esta es mi primera partida como podrán ver En donde por fin podré ganar Después de tantas veces perder como un inútil por fin pude así que nada espero que disfruten del video y que nos vemos dentro de unos cuantos días lamento mucho la espera pero <ríe> al menos al, al fin volví un saludo a todos entonces después de tanto tiempo al fin eh, volví eh, vamos a ver si podemos ganar este no sé acá me voy a tomar unos ricos Juguitos deliciosos se sexys, oh yeah La verdad de que acá, eh, este... No tengo buenas armas Con suerte si sí tengo esa pistolita de mango o como mierda se le llame Este, aparte de el misiles o como mierda se le digan el forn, ya no me acuerdo Uh, por fin una escopeta otra una caja de munición, que rico Mmm, balitas para mí, para mí. Es la verdad, de que le arruinó la vida a muchas personas. Con suerte, al menos, no terminaré como un pendejo moviéndome. <risa> Espero ganar esta partida, la verdad. La verdad de que sería algo hermoso para mí el poder ganar. Ok no sé por qué digo esto si probablemente no lo pueda subir a youtube pues la verdad de que nada espero poder hacer veamos que nos enfrentamos al destino otra caja de munición más no, madera vamos a romper Batman. Batman ah no eh, rompe man uh que escucho un cofre a ver Sí, un cofre Rompemos todo, de la caja de munición de mierda. Eh, a ver, un rico cofre, dame todo. Un revólver, no me sirve mucho. Y ya me tomé todo, la puta madre. Bueno, me voy a dejar los escuditos de mierda. Mm, no sé, estoy como dudando. La verdad es que normalmente me asusto mucho en esta ciudad porque es como un miedo profundo para mí. Si podré... La puta madre. Porque si me disparo es... Si me es la puta arma. Es un gran error del puto juego. Probablemente lo primero que haga con este video es... O, o dejármelo olvidado. O simplemente compartírselo a mis amigos. Y a ver qué me dicen. Probablemente digan... Uh, sos un perro, sos inútil. Porque probablemente termine perdiendo. <risas> sí, es lo más probable. Como yo tantas veces he intentado Y no he ganado nunca en solitario Es lo más probable Otro por fin de escudo Sí, dame todo papi, dame todo Te estoy esperando Pues la verdad de es que No sé si esto estará como bastante tranquilo Según lo típico en pisos picados Ya que normalmente... Hay como 50 personas corriendo de acá para allá, otras 20 muriéndose en la otra ciudad, en la otra parte de la ciudad. Uy, se me cayó la mierda. Pero es como. Hubo uh, allá hay otra metralla ahora. Ahora la agarro. Más material. Y tengo bastante, la ¿verdad? Unos 200, 300. 300 decía, estaba reflasheando. Unos 130 y pico, 64, bla, claro, bla, claro. bla. Llegar un poco más por ahí... Llego, no sé. Uh, bueno, mal que estoy en la zona, ¿eh? Y quedan 33 personas. <ríe> con la cantidad de años que se murió el pobre Jesús? O los 33 orientales, o los 33 mineros de la mina de Chile, de no sé en qué parte. Pues son bastante raros ese número, pero como coincidencia o no coincidencia... A post, no sé. 32. Uf, por fin. Extrañaba esa arma. Con esta arma me llevo requete contra bien. Una gris. A ver qué hay. Ese arma de mango. El revólver. ¿Qué soy yo? A ver qué hay por acá. Pero, o sea, es como raro porque está todo abandonado. No, hay, no hubo casi nadie acá. Y ustedes vieron de que está como 70 y pico de personas acá eh, cayendo desde el principio de la partida. ¡Por fin una SCAR! ¡Dios mío! ¡No la puedo creer! ¡Una SCAR! ¡Dios mío! Con esto... ¿Saben cómo me llevo? La pam La SCAR. 12 ametralladoras de mierda. Algo de curación. Y el misil es... Esta puede ser una partida épica si es que no la cago como tonto. Bueno, al parecer sí vino personas por acá Pero por alguna razón decidieron no llevarse ni la munición Ni las armas, ni los escudos, ni nada O sea, totalmente irracional esto Y una ametralladora dejada por acá No hay loot, ni nada por acá Wow Por ahí se metió en un, en un piso Subió este, se puso a la metralladora Y andás a ver qué habrá pasado después A ver, bien Está re cerca la tormenta, me quiero pegar un 50 segundos. A ver, no hay nada por acá. Me lo imaginaba. La puta madre, no deja pasar esta mierda toma. Rompete. Rompete por hijo de. Puta. No, otra vez. Te rompo vos, te rompo, vos, a vos, tu hermano de mierda. Y a vos, tu prima, a la coja. A ver, no hay nada por aquí. Nada por allá. Uh, alguien está construyendo. Jaja. Ja. Voy a hacerme la maniobra trolera. A ver, ¿dónde está? Acá. Hola papu, ¿cómo estás? Estaba en el pared de tierra, así me vas a romper el piso, vas a a ver, Gracias a grabar. Vos oh, tomás, moriste, moriste, moriste, moriste. Noah, te moriste, la puta que te parió Uf, perdón, el family friendly. A ver, mucho loot por aquí. Una mejor escopeta, mm, nunca viene mal. Yo creo aún de que si me llevo las vendas me va a ser de mucha utilidad porque creo Y ese disparo de dónde vino? La puta madre. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Me resusté, me resulté, me rasté de, de, de, de, de tres personas, ay qué hago. La tormenta, un tipo por ahí disparando. Ah, ¿qué hago? ¿Me la juego? ¿O me la quedo acá? Uh, no, yo. yo. Yo creo que me voy a ir. Sí. Me voy a ir a la mierda. No me voy a ir a lo loco, pero tampoco me voy a quedar acá como un tonto. Esperando que la tormenta me mate y probablemente que el otro tipo también me venga y me mate. Y ahí cagar toda la partida. No, no. No, gracias, señor. No, no. nos vemos, Disney. Toma, te construyo ahí, por las dudas. En caso de que me quieras pegar un tiro. Pero no. Yo no, gracias. Y no sé por qué construyo tanto, pero... Es como si estuviera... Pensando que va a pasar por acá y le voy a hacer pa pa pa pa, y me voy a poder esca escapar tranquilamente por acá. Pero igual, obviamente, me voy a ir ahí bien protegido, guapa, ahí para darle este. A ver, no me voy por acá. Uh, ya hay una persona. No, no, no es una persona, sí. Sí, sí es, se está moviendo. A ver, toma, toma, toma, toma. To. Lo quiero cagar a tiros, pero tampoco me quiero gastar toda la bala. Pero por suerte ya le pego un tiro. Al menos un tiro de los 4 o 5 más o menos que le disparé. Le di. Uy, está Avanzar tengo, pero también tengo miedo de, de lastimarme. Así que voy a ir lento, perfecto. A ver, no lo veo el tipo. Se me escabulló. Me quiero pegar un tiro. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Una cuatrimoto. Ninguna persona por aquí, ninguna persona por allá. Ah, bueno. Uh, eso es una persona. Está saltando. Pero ya tengo la vista de un águila que veo un punto negro moviendo así. Ya digo, eso es una persona. Una personita ahí. Saltando... Casi me da... Toma, toma, toma, toma, toma. Toma. Toma, toma, toma, toma. Toma. Toma. Toma. Toma. No toma. Ay, ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! hago, ¡Quidado! hago Me voy a esos árboles, me oculto ahí y trato de estar dándole algún que otro tiro Casi me da otro tiro Ahora que no me había dado ninguna bueno, parada Casi me da... La... Están tan manco? O yo soy muy pro en esto Cuatro tiros ¡Ah! Si voy a puto quitarle con el escudo ¡Toma! va, va, ¡Toma! ¡Toma! Lapa! Lapa, Lapa... Dale, seguí tirando Lapa, por Igual no me vas a llegar. Ah, toma, toma, toma, toma. Le tiro, tiro. Le tiro, a la tormenta. Ahí quiero pegar los tiros. No lo daño casi nada al tipo. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué rico, rico, lindo. Ahora. Si yo llego justo... ¡Uy, le di otro! Si me llega a venir un tipo para atrás, me pego un tiro. La verdad, traemos un arma, nos trago... ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Lo tengo que matar! Puedo entrar al árbol dijo usted Puedo entrar al árbol Toma toma toma, a la mierda tu árbol ¡Toma! ¡Ah, lo maté, tumó 8 personas ¡Tumba! Pero no me voy a ir arriesgando a que me dañe la tormenta ¡No, no, no! ¡No señor! Yo acá, segurito... Matando personas con las caras. Punto. A la mierda todo. Sí, el la cuatrimoto por ahí. Nadie por acá. Pero me parece raro, la verdad. El que no haya nadie por acá. El que esté solito. Me estoy cagando a personas a tiros. Y que.. ¿Esa es otra persona? ¡Ya le di oro! <risas> ¡Qué mierda de risa que tengo! A ver, toma, toma, toma Otra más Toma, toma, le di dos, le di dos Se construye, a eh, ver... Tres, tres, tres, tres Vamos, ah, no, vamos que pueda A ver, dale, dale, que te puedo dar. dale, ¡Ay! ¡Le voy a romper toda la madera, se va a caer, se va a pegar un giro ahí A decir, Ay, por qué me construí así como un tonto Ay se cayó nooo el tío se murió pero que crack soy yo el tipo no que no sabe jugar se la está cargando a todos va se hasta por el culo todavía. doy va y misil misil sin. uh se lo maté el hacer para pedo a ver tengo dos loots ahí pero no sé es como que qué hago en esto pero que tengo buenas armas tengo todo bueno hasta Creo que para allá había... Ah, eso es una AK, pero peor que la, que la SCAR que yo tengo. Uy, ya me quité todo. La puta madre. Ahora tengo el do... no tengo el 200 de vida. Tengo 9... 195 de vida. ¡Uh, quedan dos personas, quedan dos personas! Y quedan 7 segundos. No, no, no llego. No llego. Me puede terminar matando la zona. Así que mejor no me arriesgo. No me arriesgo. A ver. Dale, dale, dale, dale. Vamos, que se puede. Vamos, vamos. Advertencia. Se acerca la batalla final. Deja like y una suscripción buenísima. A ver, entonces quiero saber yo en dónde está el enemigo. Podría estar en cualquier lado. Ah, ya está. ya está, Es un fantamita de mierda. A ver si le doy. No, no, no se queda quieto. No le puedo dar. no recarga de el Qué pelotudo. Que a ver. A ver si te doy. Le doy la piedra, no, qué pelotos hay. A ver, ahora sí esta batalla va es a final y no puedo perderla. No puedo demostrar que soy noob. Ese es mi único secreto. Eh, eh, eh. Resta entonces. A ver si lo ve. No, no, no le doy. ¡No le di! ¡Me está cayendo un tiro! No le doy la madre. ¡Me lo moriste Gracias, ¡Oh! Uh. oh Dios mío. No la puedo creer. No lo puedo creer, por fin obtuve la victoria campal No fui un campero, arre, ¿qué tenía que ver? Eso era porque yo era un sudamericano y nos ponen así Gracias Fortnite, gracias, no sé por qué, arre. era arre sí, Encima bueno, no me dan nada, nada de experiencia, ni siquiera me cuentan por haber ganado la partida Gracias Fortnite, sos Re buenísimo. Sos muy buena gente vos. Ojalá que no te atropelle un camión y que no te pise un satélite y que no te peguen 80.325.000 tiros en la Villa 31. Espero que no, Forne, ¿eh? Porque la verdad es que sos tan buena gente de que no te mereces eso. Jue puta, claro que te lo mereces. A ver, vamos a ver si podemos hacer otra victoria. La verdad es que me gustaría realmente ganar otra victoria. Y lo cierto es de que estuve meses intentando tener una victoria, pero nunca pude. Y fue como... ¿Por qué me pasa esto a mí? De hecho yo, en una partida, hice 7 kills en, en una granja eh, al sur, no la del norte que se extinguió, eh, con la llegada de la temporada 5, no, la que estaba... Antes, pero y que estuvo después también al sur. Eh, yo estaba haciendo 7 kills, era buenísimo. A ver, esta es la clasificación. No sé para qué reviso, pero vamos a ver. 909 está buenísimo. Ahora ya me pregunto cómo hacen estos tipos. A ver. Por ahí el máximo... Ah, no, no, no, el 259, iba a pensar de que de alguna forma iba a aparecer yo o algo. Pero era re difícil. Un tipo que tenía una victoria re difícil que aparezca el tipo. Bueno. Con... Continuando con mi historia re aburrida pendeja. Eh... Yo estaba ahí haciéndome unas re... 7 kills. Parecía el Master Ninja. Eh, tifue pero con las armas, no con la construcción. A mí como que no me va bien lo de la construcción. Ni tampoco es como que me guste. Yo puedo construir, pero no me gusta Soy más bueno con las putas armas Wow, se me contó la, con la victoria Ahora si no me la contaba Yo me voy a pegar un tiro La verdad, porque Tarta tu tiempo sí para que me diga después No, cero victorias, perra Ahora toma esto Yo yo la verdad es que Me pegaría un tiro Me pegaría un tiro Vamos a parar la partida Y bueno, siguiendo con esto entonces este Me agarró la tormenta Después de hacer 7 hermosas kills, me mató la puta tormenta. Y lo único que tenía para curarme era un bidón de plasma. O sea, en pocas palabras, ¡puf! me quería pegar 3 tiros. Dos por las dudas, uno por si acaso y uno para reventarme la cabeza. No sé. Yo cualquier cosa digo, preven prevengo todo. R. 7 kills y me mata la puta tormenta. Y recuerdo que uno de esos era un conejo. Recuerdo que un día oh, le di el 0,0001% de mi poder a alguien. Y después se puso a jugar un videojuego. Creo que ahora lo llaman Lolito. <risas> ¿Qué tiene que ver? Oh. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver. Hay muchos cofres. Vamos a ir acá. A ver. Me meto un cofrecito ricolino Allá hay una persona Vamos a ver si la puedo agarrar una... Bueno, entonces vamos a ver si llego a obtener algo mm. The prophecy is true Un cofre buenísimo Ahí viene una persona, ah la puta madre me está cagando tiro ah no puedo construir, la puta madre Toma que te pego, toma a ti ¡Oh! ¡Ah! La puta madre que ¿Qué ¿Qué fue eso Mierda, mierda, mierda, mierda. Es como Zapata. Emiliana Zapata. Tierras, tierras, tierras, tierras, tierras. Pero bueno, yo soy mierda, mierda, mierda, mierda. Arre. Y bueno, hasta acá llegamos. Suscríbanse a, a no sé de dónde. En, síganme en mi red social eh, de Instagram, Sparsa 7818. Chao, chao.